Molina. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio. Efectivamente, me encuentro en la Casa Provincial. ...de la Juventud, acompañado de Nelfi Molina... ...quien en el día de ayer fuera designado como Director Provincial de la Juventud... ...mediante un memorando emitido por el Presidente de la República, Luis Abinader. Nelfi, buen día. Estamos en vivo para Telenor, eh, programa de mañana. ¿Qué puede esperar la población dualtiana con tu designación? Bueno, primeramente saludar a los muchachos en el estudio. Eh, simplemente nosotros vamos a darle las gracias... Eh, a toda la población que nos ha estado felicitando por nuestra designación eh, nosotros fuimos designados como director regional, es decir, vamos a estar abarcando la provincia Hermana Mirabal provincia Duarte, Samaná y la provincia María Trinidad Sánchez eh, como director regional ¿Cuál eh, es el plan? Pueden esperar de nosotros eh, muchas cosas innovadoras eh, se va a trabajar con lo que es eh, la formación en, en diferentes eh, ámbitos de lo que es la robótica, la informática. Eh, aquí en este Ministerio de la Juventud vamos a estar... Ahora mismo hay una convocatoria beca para, para eh, mujeres, para mujeres eh, jóvenes, eh, trabajado con lo que son las ciencias. Es una convocatoria beca que se fue iniciada el día de ayer. Eh, vamos a estar trabajando con lo que son... Eh, la conformación de grupos juveniles y vamos a, tra a trabajar realmente por lo que es la juventud. Te llama poderosamente la atención siempre eh, la nómina del Ministerio de la Juventud. ¿Cuántos miembros tenía eh, al momento de tu llegada a esta institución? Sí, mira, en el, en el proceso de transición nosotros estuvimos verificando las nóminas y visitamos lo que, fue, lo que es la casa. Habían 14 personas, eh, solamente habían, eh, habían 14 personas, pero trabajando habían cuatro. Eh, estaban los dos direct las dos directoras la regional y la provincial estaba la conserje y la secretaria los demás eh, no tenían funciones aquí y realmente vamos, eh, ya ahora la nómina fue reducida a 7 el mes pasado eh, y nada, vamos a seguir vamos a esperar aquí eh, a ver qué sucede en los próximos días a ver cómo trabajamos Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de quien fuera designado en el día de ayer como director provincial de la juventud eh, por el memorándum emitido por el presidente Luis Abinader. El mismo establece que de la nómina de 14 personas, solo cuatro en el levantamiento se dedicaban a funciones de labores. Pero de mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.